Quiero decir bienvenidas a todos a nuestra segunda sesión de la red de ACES de Contado de Santa Cruz, sesiones de aprendizaje. Se llama Conectando entre sectores. Soy Nicole Young, soy una de las copatrocinadoras que ayuda a planear y organizar la sesión de hoy. Soy una consultora a First Five Santa Cruz y también a las inversiones de CORE, un movimiento de impacto colectivo en el condado de Santa Cruz. Primeros Cinco de Santa Cruz está patrocinando este evento para la serie de aprendizaje de la red de ACES. Estoy uh, unida hoy día, uh, estoy junto con otros miembros del equipo, quiero reconocer a uh, mi colega que me están ayudando con la interpretación, Nicole Lessen, es mi cofacilitadora. Estela Lowerman, proveyendo interpretación. Marisela Quesada, también proveyendo interpretación. El H. González, en la oficina de... Um, él trabaja para la oficina del Condado de Educación de Monterrey. Nos está ayudando con la interpretación y con el apoyo en el chat bilingüe y también varios miembros del personal de First Five nos están ayudando. Muchísimas gracias. Y tenemos un equipo que ayuda a planear y diseñar la sesión de hoy, David Brody y Christine Seberg de Primero 5 Santa Cruz, Susan Paradise del Departamento de Salud, la Agencia de Servicios de Salud. Y Salud Pública es la agencia que ha recibido oficialmente la otorgación de esos. Es un placer trabajar con ellos, Najib Camille, del Departamento de Servicios Humanos de la División de Niños y Familias y Maritza Lara de la Sociedad para Mejorar la Salud y es, eh, nos gusta recibir sus ideas, sus sugerencias. Nos estamos muy emocionados a recibir nuestros amigos y nuestros uh, invitados del Centro de Resiliencia Comunitaria. Ellos han traído algunos de sus socios de Portland, Oregon. Y los vamos a presentar en un momento, pero por ahora quiero darle una pequeña sobrevista de lo que vamos a cubrir hoy día y le voy a dar la palabra ahora a David, a que va a hacer unos uh, comentarios de apertura y después vamos a oír de Wendy Ellis y Jeff Hill del Centro de Resiliencia Comunitaria tocante al trabajo que ellos hacen y las prácticas para cambiar las políticas. Vamos a saber de sus uh, colegas en Portland, Oregon, cómo están usando el proceso de resiliencia comunitaria en su comunidad. Después vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Le animamos a compartir sus ideas en el chat Sí, vamos a tener grupos pequeños hoy día y vamos a explicar más cuando lleguemos a ese punto para asegurar de que todos tengan la oportunidad de saber más sobre algún tema que le interesa y después al final clausura y los próximos pasos. Entonces, otra vez, algunos de ustedes, yo sé que son expertos de Zoom y todos lo saben muy bien, pero quiero hacer un pequeño repaso para que uh, sepan cómo participar hoy día. Si quiere decir algo en voz alta, uh, aprende y apague, apague el icono del micrófono. Si está llamando en un teléfono. Y no usando la aplicación de Zoom, presione estrella 6 en el teléfono. Otra vez, muy importante, dado que estamos ofreciendo interpretación simultánea, todos necesitan seleccionar un canal de idioma, ya sea inglés o español. Entonces, busque el icono del globo para seleccionar inglés o español. Y si están en el español, también opriman silenciar el audio original. Para escuchar al intérprete y no al presentador en inglés. También le animamos a usted si puede um, agregar a su nombre en la lista de participantes para que sepamos en cuál idioma está participando. Si está en el canal de inglés, agregue NG de, después de su nombre. En el canal de español, agregue a. Um, uh, ESP y si es bilingüe, ponga B y L. Para que todos sepan, estamos grabando esta sesión y todos los cuartos pequeños. Si realmente no quiere ser visto o oído, uh, puede apagar su video y su micrófono. Le animamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat durante toda la sesión. Y la mejor forma de conseguir nuestra atención es de levantar la mano, la manita azul, y otra vez si está llamando en el teléfono, puede presionar estrella 9 para levantar y bajar la mano. Ok, la última cosa que yo voy a hacer antes de darle la palabra a David, a que todos por favor se presenten en el chat. Quisiéramos que comparta su nombre, su organización o grupo con el cual trabaja usted. Sabemos que tenemos personas de diferentes condados y hasta diferentes estados. Por favor, ponga su condado y su estado también. Okay. Diane, Sara, los nombres están entiendo, entrando tan rápido que no los puedo reconocer a todos, pero nos da mucho gusto ver a tantas personas. Entonces voy a darle la palabra a David. Gracias, Nicole. Otra vez, soy David Brody, el director ejecutivo de Primero 5. Quiero agradecerles a todos. Realmente es fantástico verlos. Más de 100 participantes hoy día. Nos da mucho gusto ver un grupo tan grande. Estamos muy animados que muchos han regresado para la segunda sesión de nuestra red de aprendizaje y les damos la bienvenida a los que se unen por primera vez. Nos da mucho gusto tener el Centro Comunitario de Resiliencia o CCR y sus socios de Resiliencia Comunitaria en Portland, Oregon en la primera sesión que fue el 12 de noviembre. Aprendimos sobre lo que la doctora Ellis y sus colegas en CCR llaman el par de haces o las experiencias adversas de la niñez uh, que están basadas en los ambientes comunitarios adversos. CCR usa esta imagen de un árbol para describir las experiencias adversas como las ramas y las hojas de un árbol que puede mostrar la enfermedad si sí, las raíces del árbol están creciendo en una uh, tierra tóxica o los ambientes comunitarios adversos que indican la pobreza, la discriminación, condiciones pobres de vivienda, más riesgo de violencia, falta de uh, hogar y en general la falta de oportunidad económica. Estas condiciones inequitables comunitarias están basadas en el racismo estructural y proveen poco acceso a, a, a de apoyos o barreras que apoyan la resiliencia. Algunos de los puntos claves que a, tratamos en la otra sesión es que tenemos que atender a las ramas y las hojas del lago, mientras que a la vez atendemos a la tierra y las y las raíces. Tenemos que uh, fortalecer y sostener nuestros programas con agencias y la comunidad, pero crear sistemas equitativos y conectados. Y esto requiere que trabajemos juntos para transformar programas, prácticas y políticas entre sistemas para poder tratar con las causas fundamentales de la adversidad y lograr la equidad racial y la justicia. Y esto, por supuesto, se alinea muy bien con nuestra visión de primeros cinco de niños sanos, felices y bien preparados, familias prósperas, comunidades conectadas y sistemas equitativos. Y Mientras el enfoque de primeros cinco son los niños pequeños de prenatal hasta la edad de cinco años y sus familias reconocemos que tenemos que estar conectados con otros socios, agencias y sistemas que apoyan a los niños y a las familias durante toda la vida. Es por esto que first five a o participa en muchas de las iniciativas de impacto colectivo que están creando apoyo estructural para la salud y el bienestar equitativo no solo en la niñez temprana pero durante toda la vida y estamos mostrando aquí a uh, los logos de algunos de nuestros socios uh, Core Investments, Thrive by Three, con una carrera y la red de abogar para la infancia temprana. La iniciativa más nueva de impacto colectivo que estamos ayudando a dirigir es el esfuerzo local de concientización de las ACEs, que es parte de una iniciativa uh, del Estado para la misión de cambiar y salvar vidas al ayudar a los proveedores a comprender la importancia de detectar las experiencias adversas en la niñez y entrenar a los proveedores para responder con trauma a uh, cuidado informado del trauma. Entonces, la iniciativa estatal está dirigida por la primera cirujana general de California, la doctora Nadine Burke Harris, y que también es la directora de la mesa directiva de Primero Cinco de California y su colega, la doctora Karen Mark, del Departamento de Servicios de Cuidado de Salud. El año pasado, ACES Aware dio 100 subvenciones a organizaciones de toda California para aumentar el impacto de la iniciativa y hay dos de estas otorgaciones en el condado de Santa Cruz. Una de las agencias es el Departamento de Salud Pública y sus socios incluyen primero cinco, la Sociedad para Mejorar la Salud y el Departamento de Servicios Humanos. La otra agencia es Stanford's Children's Health del Hospital de Niños de Lucio Packard. Dado que tenemos un tiempo limitado hoy día, no voy a repasar en más detalle las actividades de ACES de estos otros socios, pero vamos a incluir alguna información cómo aprender más sobre nuestros esfuerzos coordinados en el correo electrónico que va a seguir. Entonces, el rol de primeros cinco es de celebrar seis sesiones de aprendizaje para promover la iniciativa, compartir mejores prácticas y fortalecer la coordinación y colaboración entre los proveedores de medical y otros socios que sirven a niños y familias en el condado de Santa Cruz. Las primeras tres sesiones, ahora esta es la segunda. Um, incluye el Centro de Resiliencia Comunitaria, empezamos en noviembre, después con la sesión de hoy sobre conectando entre sectores y después conectando las HACES, la equidad y la resiliencia. Vamos a de determinar los siguientes dos temas basados en los comentarios y los temas que surgen de estas primeras sesiones. Y después vamos a terminar con una conversación comunitaria conjunta y nuestra meta. Es de transformar políticas, prácticas y sistemas para prevenir las experiencias adversas de la niñez. Y nosotros sabemos que eso extiende mucho más allá de la subvención actual. Entonces, como mencionó Nicole anteriormente, estamos compatrocinando patrocinando estas sesiones con las inversiones de CORE, que es un enfoque de impacto colectivo uh, para lograr la salud y el bienestar equitativo. claramente hay muchas cosas espléndidas que están pasando y ahora habiendo dicho todo eso me da muchísimo gusto presentar a nuestros invitados del centro de Resil resiliencia comunitaria la doctora Wendy Ellis es profesora de salud global y la directora del centro de resiliencia comunitaria en el Instituto Milken de George Washington University el Centro para Comunitar Resiliencia comunitaria uh, tiene la meta de mejorar la salud de las comunidades al crear sociedades entre sectores para alinear, alinear las políticas, los programas y las prácticas para tratar con las experiencias adversas de la niñez. Jeff Hill es el director de políticas en el Centro Global Redstone. En el Instituto American de Salud Pública. Judge trabaja con uh, organizaciones locales, globales. Para crear comun eh, comunidades sanas y resilientes. Ahora le voy a dar la palabra a Wendy y a Jeff para que nos digan más sobre su trabajo. A uh, presentar a sus socios en Oregon y guiarnos por unas conversaciones gracias. Muchísimas gracias, David. Si sí, podemos pasar ahora al mapa. Y por cierto, David hizo un trabajo, una ex explicación excelente del árbol del par de ases. Debería de pertenecer a nuestro equipo. A otra, lo que se están viendo, lo que están viendo aquí es la red de Uh, la red de resiliencia comunitaria, parte de este movimiento nacional que nosotros administramos del centro en George Washington University y van a ver aquí que es una red regional con uh, socios de muchos uh, diferentes factores, hospitales de niños, uh, organismos de salud, Así como otras entidades en Washington DC y en Dallas, son los centros, el Centro de Resiliencia Urbana. Tenemos muchos diferentes socios en muchos sectores que tienen este interés compartido en realmente tratar con los motivos fundamentales, ya sea en cuidado de salud, en servicios sociales y es una estrategia muy global de modo que podamos identificar las experiencias adversas y algunos de estos socios tratan con estas adversidades. Parte del trabajo que le vamos a presentar hoy día realmente proviene de lecciones que hemos aprendido por todo este trabajo. En el chat dice ¿por qué no hay un centro en California? Y de hecho, este mapa no representa la última versión. Sí tenemos un socio en California, el Departamento de Salud del condado de Alameda. Y sí también hay un socio en Florida, uno de nuestros uh, socios más recientes. Debíamos de haber actualizado este mapa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y voy a explicar lo que hacemos. Entonces, ustedes oyeron o vieron el árbol de par de haces, y ese árbol realmente se produjo del trabajo que hemos hecho de resiliencia con las redes. Si están implementando nuestro proceso de resiliencia comunitaria, es un uh, comprendimiento de las experiencias compartidas. ¿Cómo podemos trabajar? entre varios sectores para tratar con las necesidades de la comunidad, pero trabajando con ustedes para hacerlo. Y lo que se va a presentar hoy día es de Portland, Oregon, es una iniciativa de todo el estado. Ya casi por cinco años para realmente empezar a realmente empezar a tratar con los motivos fundamentales. Ha sido ah, usando el proceso de resiliencia. Lo, ahora queremos hacer un estudio más a fondo para oh, poder comprender esa conexión entre la experiencia del drama, la experiencia de la adversidad y cómo eso lleva a la inequidad. Entonces, sí tenemos que identificar. Líderes de políticas y programas que perpetúan muchas de estas adversidades. Entonces, muchas de las cosas de que hablamos. Que en la última sesión y vamos a seguir hablando en la tercera. Se trata de, la, de este trabajo muy profundo en la comunidad de comprender. Y también a recabar la serviduría de la comunidad para llegar a soluciones de políticas. Mi colega Jeff Hill va a hablar sobre nuestro trabajo por último. Se trata de cambios de sistema. ¿Cómo podemos llegar al cambio de políticas? cómo podemos encontrar las oportunidades para cambiar políticas a largo plazo. Estamos muy emocionados sobre este trabajo, empezarlo en California. El trabajo es del Departamento de Salud Local, implementar nuestro modelo en cuanto a la vivienda, la educación, los policías. Ellos, ellos son uh, impulsan muchas de estas uh, condiciones comunitarias y un factor muy muy importante de influencia. También como una solución potencial cuando pensamos de cambios de prácticas, cambios de políticas que pueden ocurrir si estamos trabajando más colaborativamente. Entonces, esas la parte que realmente nos emociona mucho y que anticipamos trabajar con el condado de Alameda y potencialmente otros en California. La última que tengo es el árbol de par de haces, pero es un tan buen trabajo que realmente yo no lo tengo que repasar más. Esto es muy importante para ustedes comprender que esto mismo es un ejemplo de cómo nos comunicamos en las comunidades. Es una de las primeras herramientas que creamos simplemente para describir cuál es el problema que estamos tratando de resolver. Entonces, el primer webinario tuvimos una versión en blanco de esto y en los grupos pequeños les pedimos que describieran las ramas y las hojas en sus comunidades con las personas que ustedes sirven y describen cuáles son los motivos o las razones. Um, el par de haces, uh, esto es simplemente como para ayudarle a iniciar esta, esta conversación en su comunidad para que puedan comprender, comprender la dinámica entre cuáles cuáles son las realidades y cuáles son las políticas que impactan y con esos antecedentes quiero darle la palabra a mi colega Jeff Hill porque hoy día nos queremos uh, a enfatizar qué es lo que hay en la tierra, cómo podemos empezar a tratar con lo que hay en la tierra en cuanto a prácticas y políticas que impulsan esos uh, resultados que vemos en las ramas. Y cómo podemos cambiar las, las políticas para mejorar esto Gracias, ya. Gracias, Wendy. Si nos podemos quedar aquí en un momento, por un momento en el árbol. Quiero empezar hablando sobre la equidad. Y cuando hablamos de equidad, las políticas. Tenemos el árbol de par de haces y pensamos que la equidad es la falta de disparidad. Primero tenemos que reconocer las causas fundamentales en la tierra. Falta de vivienda, violencia, falta de oportunidades. Y si esas cosas son las, los motivos, esto es un resultado de décadas y hasta siglos de políticas diseñadas de, uh, para uh, la opresión racial y esta realidad. Reconoce que tenemos que hacer problemas de, de, de, de trabajo de políticas. Quiero proveer algunos principios primeros para empezar esta conversación. Y lo siento por no tener una diapositiva que trata de esto. Después de que presentamos las diapositivas ocurrió todo lo que pasó la semana pasada. Primero tenemos que reconocer la verdad histórica del racismo y la injusticia. Sabemos que la supremacía blanca depende de, de negar el pasado. ¿Cuántas veces oyeron esto no representa quiénes somos esta semana pasada? Tenemos que enfrentar que sí, esto es quienes somos. Y tenemos que trabajar a enfrentar esa realidad. Las políticas antirracistas no pueden ser ciegas al color y tienen que reunir a cumplir con las necesidades de niños y familias de color. Tenemos que resistir estas narrativas de los que dicen que merecen o no merecen. Y finalmente las políticas antirracistas deben de fortalecer todas las familias de uh, color. Cuando pensamos en la justicia criminal, de la manutención de niños, Voy a compartir una, un artículo muy bueno del Centro de Estudios de Políticas Sociales, lo que le debemos a los niños pequeños, que incluye estos principios. Ok, ahora creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y, y vamos a explicar algunos, eh, incluir algunos de estos principios a, a medida que hablamos de cambio programático. Ustedes pueden considerar cuando usted uh, trabajan para crear colaboraciones entre sectores para tratar con el par de haces. Algunas ideas de cómo pueden trabajar entre sectores y en los programas y sistemas que sirven a los niños y a tener oportunidades para hacer cambios relacionados. Uh, y mis uh, comentarios van a dar algunos ejemplos concretos sobre esto. Para tratar con el padre de Aces. Y, y después vamos a hablar de eso con nuestro equipo de Oregon. Esta lista no es completa, pero, pero son algunas uh, áreas en que se pueden hacer cambios de políticas. ¿Podemos pasar al siguiente? Uno más, por favor. Gracias. Es obvio a todos en este webinario que Medicaid es el sistema que tiene contacto más regular con niños pequeños de bajos ingresos. Y y nacionalmente, más de la mitad de todos los niños uh, servi son servidos por Medicare, Medicaid. En California, son 4 millones de niños, incluyendo el 57% de niños latinos. El 70% de todos los niños cubiertos son latinos, el porcentaje más alto de cualquier estado. Entonces, asegurando de que Medicare uh, está desempeñando bien es esencial para lograr la equidad. Primero, voy a hablar de algunas de estas uh, de estos métodos. Entonces, la meta del programa de detección, diagnóstico y tratamiento temprano es periódico. Es de dar, hacer llegar la atención correcta al niño correcto en el ambiente correcto y los beneficios proveen a uh, los servicios y el financiamiento dentro del contexto de los, las visitas del niño sano servicios de, de intervención temprana y tratamientos necesitados para por familias con niños pequeños que tienen riesgos, demoras o condiciones diagnosticadas y nuestra meta debe de ser que todos los niños que están en riesgo de experiencias adversas deben tener acceso pleno a todos los beneficios bajo EPSDT. También a los niños deben tener acceso a hogares médicos centrados en la familia. Receiving care within a medical home. Solo la mitad de los niños uh, jóvenes, pequeños están recibiendo atención dentro de un hogar médico. Solo el 43% en California de los niños cubiertos por Medicaid y aún más bajo el número para niños de color. Hay ciertas palancas que se pueden usar para aumentar el acceso a tratamiento a hogares médicos para los niños de color. Los cambios de CMS en 2014 dijeron que uh, ahora los estados pueden usar la opción de reembolsar los servicios preventativos que son recomendados por los doctores u otros practicantes. Si sí sabemos que Medicaid ahora puede prever reembolso para algunos de los servicios preventativos uh, provistos por una gran variedad de diferentes uh, personal médico, especialistas de familias, de educadores de padres y otros. En cuanto a otros apoyos de uh, Medicaid para colaboración entre sectores o. Medicaid puede tener un rol clave con otros sectores para modelos de vivienda de vecindades o poblaciones no médicas. Quiero hablar sobre la necesidad médica porque muchas veces es una barrera a otros servicios, y yo sé que mi colega Kim va a hablar sobre esto en el grupo pequeño. La necesidad médica se define en la ley federal, pero realmente está interpretada e implementada por los Estados. Y cuánto es servir niños. Esto es un lugar donde los cambios de política a nivel estatal pueden tener un gran impacto. Entonces la ley federal dice que para niños los programas de Medicaid cubren todos los servicios médicamente necesarios dentro de la categoría de servicios tanto obligatorios como opcionales bajo el Instituto de Medicaid sin tomar en cuenta lo que puede ser cubierto para los beneficiarios adultos. Pero sin, uh, sin, un estado tiene una definición específica a los niños de la necesidad médica, uh, lo que dice esa definición es importante determinar cuánto es una barrera a, a la necesidad médica puede ser para que los niños puedan tener acceso a los servicios. Sabemos que solo algunos estados tienen una definición uh, específica a los niños. Y este es un ejemplo que uh, el de New Jersey es uno que debe, los otros uh, estados deben de imitar. También quería hablar sobre el modelo de cuidado integrado para niños, que está fundado por el Centro de Innovación en el Centro de Medi Servicios de Medicare y Medicaid. Y este es un modelo que explora, uh, cubierto por el Medicaid, por la prevención la identificación temprana y el tratamiento de necesidades de salud física y de conductuales. Siete de estados han recibido estas subvenciones, Oregon es uno de ellos, y duran por siete años. Y a medida que estos modelos empiezan ya a funcionar, vamos a ver algunos hallazgos que resultantes que pueden proveer um, mapas o uh, guías para los estados y organizaciones de cuidado de uh, coordinado. Quiero hablar sobre algunas áreas relacionadas al título 5, no, título la subvención para la salud maternal y de niños y algunas oportunidades potenciales. La primera que tiene que ver con colaboración entre agencias. El estatuto re, requiere coordinación con Medicaid para asegurar mejor acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento. Y esta coordinación típicamente se formaliza por medio de acuerdos entre agencias y estos acuerdos pueden ser maneras de pensar más allá de los asuntos técnicos, así como los arreglos de pago. Pero también pueden incluir cosas como las prioridades de equidad racial, trabajo enfocado en las ACES y servicios específicos. Algunas preguntas potenciales para hacer sobre cuando piensan sobre estos acuerdos y cómo pueden ser mejor estructurados para uh, concordar con algunos de sus metas son hasta qué punto los acuerdos o el acuerdo identifica poblaciones específicas, cómo se enfoca en ciertas áreas de servicio específico, cómo se identifican cómo y dónde el servicio se espera. Y este reporte que se indica aquí en la diapositiva es un recurso magnífico que incluye la información que estoy compartiendo ahora, pero también ejemplos específicos de estados y cómo los estados están usando los acuerdos de interagencia. Uh, otra área es um, reclutar y entrenar trabajadores uh, comunitarios de salud. Hemos visto en nuestra red de VCR eh, la eficacia de este tipo de posiciones, sobre todo cuando las personas se reclutan de las comunidades que ellos sirven. Y como vimos en la diapositiva anterior, hay un rol clave para Medicare en subvencionar estos roles. Apoyando los sistemas de cuidado. Y estudiando el impacto y la eficacia de los proveedores pediatras para mejorar las remisiones, el alineamiento del cuidado y conectando a familias con apoyos claves. No voy a hablar mucho del reporte de esto ahora, pero el reporte que vamos a poner en el chat sí provee varios ejemplos de cómo varios estados están usando estos fondos para adelantar la equidad en particular. Y creo que hay un gran ejemplo de Rhode Island, donde han creado zonas de equidad de salud con planes de acción comunitarios que han sido desarrollados con la contribución de personas de la comunidad y usando fondos incluyendo combinados, incluyendo los de la salud maternal para implementar esos planes. Entonces quería hablar un poquito sobre uh, la, el acta de prevención de familias primero. Porque presenta una oportunidad para unir varios sistemas para enfocar en las familias y reducir el número de niños, que muchísimos son niños de color, que están en colocaciones de tutela. Uh, Family First se volvió ley en... 2018. Actualmente se está implementando con una fecha límite del 1 de octubre de este año y la ley cambió varias partes del financiamiento federal para el bienestar de niños. Y lo más relevante a la conversación de hoy es el cambio de cómo se pueden gastar los fondos del título 40. Anteriormente estaban restringidos en los estados, estaban restringidos en los fondos federales para ayudar con el costo de cuidado de tutela. Y digo esto porque antes de Families First, varios estados incluyendo condados en California estaban operando bajo exenciones que permitían alguna flexibilidad para los servicios de prevención. Pero bajo eh, familias primero, las familias pueden usar estos fondos para a ah, la crianza para servicios de salud mental y a prevención de su abuso de sustancias. Entonces, cambiando el enfoque en la prevención, podemos ayudar a, a proveer servicios completos para las familias. Se ha hecho mucho esfuerzo ya, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto a, a esa colaboración. También es importante, a medida que pensamos sobre Families First y la implementación, es de, uh, encontrar otros apoyos para familias que pueden ser elegibles, pero tienen brechas en los apoyos que necesitan y cómo podemos traer estos apoyos adicionales, tales como la vivienda o apoyos de ingreso que refieren, requieren remisión o coordinación para que las familias de hecho puedan tener acceso a esos servicios. Entonces, usando el marco del par de haces, hay una oportunidad para que los gobiernos estatales y locales piensen cómo fortalecer los factores protectivos a nivel de la vecindad, mientras que los familias, eh, el programa de Familias First se enfoca en familias en sus hogares. Algunos de nuestros socios en el distrito de Colombia han creado centros de éxito familiar. Estos están uh, patrocinados por el distrito y establecidos por la ciudad en uh, vecindades donde hay muchos casos de maltrato de niños y salud pobre. Están uh, administradas por organizaciones de la comunidad muy reconocidas y, importantemente, sirven a todos en la comunidad y uh, también están localizadas ahí varias de las uh, agencias. Tengo que terminar aquí pronto, pero a medida que ustedes continúan su trabajo en la transformación de trauma, quiero uh, mencionar algunos uh, apoyos, principalmente del nivel federal. Cuando pensamos de los próximos meses y año, este tiene que ser un tiempo para sanar para nuestras familias, nuestras comunidades y en partil, particular para los niños que han sido separados de varios sistemas de apoyo durante la pandemia. Entonces como parte de las leyes recientes sobre el COVID, el número, el número de los programas de SAMSA, que es el, la Administración de Servicios de Abuso de sustancias y Salud Mental, han recibido muchos fondos uh, para varias áreas. Una de ellas es el proyecto AWARE, um, adelantar el bienestar y la resiliencia en la educación. Esto a ayuda a subvencionar agencias uh, locales y estatales de educación para apoyar el entrenamiento y desarrollo profesional para maestros y otros um, y otro personal público. Y semejante al ACTA Care, muchos de estos fondos también ahora se pueden usar para apoyos socioemocionales, así como apoyos de salud mental. Y esto quiere decir que los distritos individuales sí tienen la discreción para usar algunos de estos fondos para apoyar la transformación, la transformación informada por el trauma y apoyos en las escuelas. Pero es muy importante que la comunidad impulse que pase esto. También debo de mencionar que Head Start, no sé cuántas gentes de Head Start tengan en, te, tengamos en la llamada, uh, pero Head Start también tiene muchas ayuda técnica y recursos relacionados al cuidado informado por el trauma dentro de los programas de Head Start y ha habido un aumento significativo en los fondos del Congreso que se pueden usar para implementar algunas de estas ideas. Ahora, por la falta de tiempo, me doy cuenta que les di muchísima información, pero mi esperanza es de uh, realmente impulsar algunas ideas a medida que ustedes siguen en este trabajo. Y vamos a explorar algunas, uh, ej algunos ejemplos específicos con nuestro equipo en Oregon más quiero decir que las inequidades que vemos hoy día realmente son el resultado de políticas de decisiones que se han hecho por muchos, muchos años y que podemos proactivamente usar las palancas de políticas por un lente antirracista y el par de haces para apoyar niños, niños y familias y crear la resiliencia comunitaria. Entonces ahora van a oír de los verdaderos expertos. Me da mucho gusto uh, presentar a Kim Scott, Caitlin Young y Jim Seymour. Ellos son parte del equipo de Oregon. Y vamos a tener una conversación con Kim, Caitlin y Jim. Y también al uh, cual podemos contestar preguntas y las puede poner usted en el chat. Yo soy Kim Scott. Soy el director de Trillium Family Services. Y fuimos el primer programa de BCR de participar en Oregón. No me da mucho gusto estar aquí con ustedes. En cuanto al contexto del trabajo, siempre me es increíble la elegancia del del árbol de par de haces, tanto de nuestro trabajo. Antes de esos, históricamente, se enfocaba mucho en como una organización sin fines de lucro. Se enfocaba en lo que hacíamos nosotros como una organización que servía a, a familias. Pero. Muchas veces lo siento decir que no era considerando el contexto de las vidas de las familias. Queríamos ser parte de un ecosistema. Que tomaba en cuenta a todas las familias jóvenes y comunidades. Me doy cuenta que eso no es algo que se puede hacer en aislamiento y esa a colaboración. Necesitábamos colaborar con otros. Hablé con Wendy tocante a cómo yo quiero presentarme en la comunidad como un individuo, pero también como una organización. Se, se está presentando usted de una manera que fue invitado por esa comunidad. Tenemos que verlo por el lente de la comunidad. Y pensé mucho sobre eso, por cierto, como un individuo pero también como una organización y como trabajamos con otros, uh, fuimos impactados por nuestra conexión con, con VCR Gracias, Kim, entonces, Caitlin, uh, por favor, si puede unirse a la conversación y decirnos Cómo empezó VCR Oregon, cómo evolucionó y cuáles son algunas de las, las lecciones claves que han aprendido? Sí, mucho gusto. Hola, me llamo Caitlin Young y actualmente sirvo como la administradora para VCR Oregon y empecé mi carrera um, como terapeuta de salud mental basada en las escuelas. BCR Oregon empezó en el 2018, 16 y Trillium es un proveedor de uh, salud mental en el estado y por los primeros años. Nosotros siempre nos han llamado el equipo de Portland con socios de educación. Um, sistemas de salud mental y salud conductual. Y junto con, uh, gracias a la dedicación del equipo nacional de BCR, paciencia, crear la confianza, durante los últimos cinco años hemos podido expandir a una red en todo el estado, organizaciones culturalmente específicas. Proveedores de salud mental y conductual como Cascadia Behavioral Health, tenemos socios en la educación avanzada, universitaria, líderes comunitarios y, y de empresas. También tenemos representantes um, individuos y consultores de investigación. Quiero compartir nuestra misión. Estamos creando resiliencia comunitario en Oregon por medio de esta red. De una red compuesta de individuos y de agencias para mejorar el sí. salud y el bienestar de niños y familias, fortalecer familias y crear familias más resilientes. Trabajamos con um, organizaciones pequeñas a nivel comunitario para ofrecer una barrera protectora contra las experiencias adversas. Ese es un resumen muy breve de BCR Oregon. Gracias, Caitlin. ¿Quién? Vamos a pedirle otra vez que que nos diga sobre fortalecer sistemas para fortalecer sistemas para niños y familias. Y yo sé que bastante de su trabajo se ha enfocado en las escuelas. Ah, si ¿sí se puede enfocar en eso y cómo ha evolucionado su trabajo en eso. Si usted puede pasar a la siguiente diapositiva. Este es una uh, gráfica bastante complicada y por lo menos nos lleva a buena conversación. Hace años cuando empezamos a pensar típicamente cómo funcionan las organizaciones sin fines, fines de lucro y se basaba más bien de cómo trabajamos bajo contratos. Y queríamos aso asociarnos con otras organizaciones, entonces empezamos a fijarnos. Hay todo este modelo de desarrollo por toda la vida. Que nos que nos lleva de la infancia hasta a Ser persona mayor y si se fija en el desarrollo. Van a ver todas estas intersecciones de des, eh, ambientales y al principio me recuerdo haber visto esto y decir wow. Si uno se fija en todos los impactos en una vida de desarrollo y nunca realmente teníamos el lenguaje o oh, saber cómo ver esto. Cómo podemos. Um, Cambiar las cosas que determinan la salud. Como un hombre de 63 años blanco, yo siempre he tenido estas cosas para ayudar a adelantar mi trabajo, pero eso no es verdad para todos y no es verdad para cada comunidad. Entonces esto empezó, tiene que comprender que realmente este modelo que desarrolló Wendy del par de haces realmente me dio una di forma diferente de pensar sobre esto. Esto también es una llamada para a formar asociaciones, colaborar, pensar colaborativamente, que nos ayuda a pensar sobre no solo ese campo al estrecho de salud mental. Pero pensar sobre la salud y el bienestar en una variedad de contextos. Trabajamos con 140 escuelas en Oregon de, desde los programas intensivos de pacientes residenciales hasta las escuelas, pero se trata más bien con las vecindades, las familias, los niños que nos permitió mejor comprender el contexto de las vidas de las personas y de la perspectiva del trauma, estamos aprendiendo sobre el trauma. Esto nos ayuda a comprender qué es lo que está pasando a las personas, tanto los niños y las familias si están siendo servidos y cómo podemos ayudar a los que ayudan de un a una perspectiva más global que siempre hemos estado buscando. Yo creo que necesitamos tener las herramientas para estar conectados, para colaborar con buenos resultados. Pero este tipo de forma de pensar, ¿cómo podemos llevar esto aún más adelante? Entonces, es un programa, programa de, un, de impacto colectivo, se llama de tres a doctorado. Los tres representan los tres trimestres y el doctorado representa lograr los sueños más altos que uno tiene. Uh, creamos una escuela uh, que se llama la Escuela Fabián. Era una escuela que se venía abajo en Oregón Es una escuela de kinder de octavo grado. El 25 de los niños eh, estaban sin hogar y era un, un edificio que se caía a pedazos y está justo enfrente de la Facultad de Educación de la Universidad de Oregon. Y ellos fueron uno de nuestros socios y ellos recaudaron los fondos por donativos y recaudaron como 50 millones de dólares para. Crear par, uh, esta escuela y este programa y parte del programa es un centro de bienestar que incluye los, los servicios de Trillium, de uh, salud mental, bienestar, Kaiser uh, permanente para la pediatría, uh, tener servicios nutritivos de comida, toda la vecindad lo utiliza. Todos esos servicios de salud están accesibles, no solo a los niños, pero a sus familias a la vecindad y el colegio de educación, están ellos también localizados dentro de este edificio. Entonces de hecho estamos entrenando el, la siguiente generación de educadores en este punto de vista informado por el trauma y currículum. Entonces me fijo en eso y este modelo que está tratando de tomar en cuenta que hay que apoyar a toda la vecindad trabajando juntos y participar. Ellos participaron en el diseño del edificio de los servicios y lo que los niños y las familias necesitan. Entonces esa forma de pensar empezó esa idea de. Un, ser una parte del ecosistema. Y yo diría que el siguiente paso en esto, trayendo a uh, los programas más tradicionales, lo que anteriormente eran programas um, básicos de nutrición, de servicios sociales, traerlos en un solo plantel. Um, y estamos fijándonos en estos modelos para tener programas, servicios y apoyos y cómo podemos adaptarlos uh, para que sean más eficaces de lo que eran en el pasado. Y este proceso, proceso de VCR ha sido muy efectivo en eso. Gracias, Kim. Vamos a traer a Jim ahora presentarlo. Yo sé, en parte del trabajo que usted ha hecho se ha enfocado no tanto en las familias individuales, pero en, en uh, fortalecer las vecindades. ¿Cuáles han sido algunas de estas iniciativas y qué han logrado? Gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Yo le puedo decir, fue el primero de agosto de 2019. Cuando la doctora Ellis y uno de sus colegas vinieron a Salem, Oregon, nosotros uh, tuvimos una reunión. Una reunión de líderes de empresas y educativas. Y y esta pequeña gráfica donde estamos ahora, donde hemos llegado hasta ahora. Desde ese inicio en el 2019 y yo siempre he sentido que pero siempre hay primero hay que crear la comprensión y después integrarlo para agregar valor. Uno de los grandes desafíos yo veo casi 50 años trabajando en este campo. Tenemos este. Esta promesa increíble, yo creo, de lograrlo. El puede ver aquí una gráfica de la organización de civil, gente muy prominente. El, el anterior juez de, uh, del. La Suprema Corte de Oregón, gente de mucha influencia. Tenemos más de 50 personas en nuestra comunidad trabajando con nuestra agencia. Personas que tienen una voz, que tienen influencia y cómo esta conversación en lugar de tratar de cómo. Hacer cosas para otras personas, hicieron este compromiso para crear y apoyar estos centros, estos concilios familiares de, en las vecindades. Es, es, También les dicen cafés comunitarios, nomás acordando que ellos van a escuchar y responder a las voces de la comunidad. La Universidad de Oregon Health Sciences está aquí con nosotros en Salem. Ellos estudiaron los niños de, uh, que han estado en la tutela, cuidado de tutela. Y así fue como originalmente empezamos estudiando estos niños, los niños que están en el cuidado de tutela. Entonces, esta idea de escuchar a los residentes de las vecindades, unirlos y tener estas reuniones comunitarias y la colaborativa de Cibel les escucha. Lo que las personas viviendo en las vecindades dicen que ellos necesitan y quieren para sus familias para que sean lugares buenos para vivir y criar a sus niños. Entonces ellos hicieron el compromiso de ir con personas que crean políticas y patrocinadores esta es la integración vertical de arriba para abajo. Y después a los dos lados vemos la in, uh, integración horizontal. Queríamos tratar principalmente con la educación. Porque los niños, el 70% de ellos en cuidado de tutela están atrasados académicamente. Y era diez veces más probable que los niños de esas vecindades sufrieran el 10 veces más el maltrato. Estaban muy, muy preocupados en cuanto a las experiencias adversas de la niñez. Mucha, muchas familias en nuestras vecindades ah, estaban usando la sala de emergencia como su doctor regular. entonces el comité ejecutivo de CIBEL. hemos estado considerando cómo podemos ayudar con esto, como el Willamette Valley Homeless Alliance. Estas son cuatro organizaciones, organizaciones claves de impacto colectivo que todos los niños se presenten a Kinder. Marion and Polk se trata de eso. Midwill Ames es con las personas con, que tienen falta de vivienda. Fostering Hope Initiative se trata de los niños de tutela. Y después la Comisión de Niños y Familias de Marion County tienen un plan comprensivo y coherente para ayudar a cada niño a desarrollar su pleno potencial. Y, y esta idea de justicia racial y reconciliación, pueden ver ahí aquí al lado izquierdo, que hemos adoptado y tanto agradecemos la estructura y el apoyo de la Oficina Nacional de VCR, que, uh, hicieron un marco para cómo tratar con esto, para que esto sea un lugar seguro donde las personas con diferentes opiniones puedan reunirse. Es una estructura, un compromiso al, al no violent, no ser violento. Y esto va a ayudar. Nuestro esfuerzo en otra parte de este modelo. Que tenemos que sanar el trauma, promover la equidad. Estamos usando el modelo de VCR Quiero nomás. Hablar de uno de nuestros uh, programas de uh, animar la esperanza. Si podemos mostrar el video ahora. Sí, ahora lo voy a preparar está en inglés, pero tiene subtítulos en español y después vamos a compartir los enlaces a los dos videos en inglés y en español. Sarah back. You see, my mom and dad sometimes don't get along very well. Dad gets mad and mom gets kind of quiet. I think sometimes she feels lonely. Mom and dad had a hard time when they were growing up. In both their families, there's a lot of yelling and sometimes even hitting. They don't want to pass that on to Sarah and me, but it seems like it just keeps getting harder. Some hard times too but now they're doing great so what if my wife and i could help michael's mom and dad become stronger in stressful situations by offering friendship and encouragement and what if a group of agencies got together and could offer other things like parenting classes housing help and counseling and what if with the help of our family and other community members michael's mom and dad could start to bounce back from their own pain and become more resilient which means that when challenges come along mom and dad won't get pushed over the edge that's a good thing and that means they won't pass on all their trauma to michael and sarah so they can grow up with less stress and be more resilient too so they break this cycle without our family breaking up pretty cool huh but we can't Do it alone. It's kind of like a wheel with some of the spokes missing. We need all of them if we're going to get anywhere. And that's where the Strong Families Resilient Neighborhoods project comes in. It's designed to promote the five key strengthening families protective factors for families right in the neighborhood where they live. The five key strengthening families protective factors are positive social connections, concrete support in times of need, knowledge and skills development, resiliency, and social and emotional competence. So here's how it works. Eight core nonprofits that provide support services work together to recruit someone from the neighborhood to become a certified community health worker. The community health worker helps develop positive social connections among neighbors, coordinates the support services provided by the FHI partners and helps the families with resources. All of the partners share one coordinated care plan that keeps partners informed of strategies and progress. But remember the wheel? If all the spokes, all the groups work together to do what they do best, then the result is that families become stronger and neighborhoods more resilient. Sound good? Good. Now I gotta go play with Sarah. She's my little sister, you know? Contact these core partners to see how you can be a part of strong families, resilient neighborhoods. Entonces, una de las cosas que quiero quiero mencionar, nuestros ah, socios gubernamentales, ellos han sido activamente involucrados. Y pudimos producir este video con fondos. Ah, para, pro, para producir el video y tenemos una subvención de ah, investigación que si queríamos ver si esto estaba funcionando o no. La, la idea era que los determin, las relaciones sociales eran el determinante más importante social del éxito de los niños. Entonces nuestro enfoque era reducir el estrés de los padres. Y esta diapositiva, esta gráfica, le muestra yo no soy investigador, pero la beca pagó es la investigación y evaluación y hubo seleccionaron 80 familias de tres. Tres vecindades para comparar. La primera gráfica en todas las familias. Um, en lo anaranjado estaban uh, antes del programa de uh, animar la esperanza y, y en la comparación. Ustedes pueden ver que que los niveles de estrés bajaron significativamente y hay otros indicadores también para que los padres pudieran empe empezar a aprender nuevas habilidades de crianza. Entonces voy a parar ahí porque quisiera compartir que tengo que parar debido al tiempo. Gracias Jim. Siempre me encanta aprender más sobre el programa. Entonces, Katelyn, uh, quisiera darle la palabra a usted otra vez. Decirnos cuál cuál es el, la dirección futura para BCR Oregon. En juntar partes de estas, estos uh, sectores me estoy muy emocionada a presentar sobre nuestro pro, programa de piloto durante 2021 y el título de este programa Creando la res, resiliencia comunitaria con la vivienda asequible y, y es un proyecto sub, uh, compartido que recién el programa que describió Jim y el un modelo de servicios familiares uh, de salud mental cuando aprendimos supimos de esta oportunidad para esta beca. Nos dimos cuenta que internamente dentro de VCR, de, dentro de, de nuestra colaboración históricamente cuando la. Cuando estas becas uh, surgieron. Nuestros, nuestros programas anteriormente estábamos compi compitiendo uno contra el otro y quisiera enfatizar que y es en este modelo trabajamos juntos o colaborativamente en lugar de competir. Y trabajando con un programa que ya se ha demostrado ser exitoso en la comunidad para este programa vamos a agregar lo que estamos llamando especialistas visitantes de salud mental a las comunidades de vivienda asequible, donde estos especialistas de resiliencia van a asistir a las reuniones de cafés comunitarios y proveyendo a servicios preventivos de salud mental identificados por la comunidad. Y por medio de estas reuniones hemos aprendido que hay uh, necesidad para apoyo de crianza, identificando y trabajando con las grandes emociones, los papás necesitan ayuda con eso. Entonces estamos muy emocionados, no va a ser prescriptivo. Va, esto se va a hacer comunidad por comunidad y para aprender cómo mejor podemos apoyar a las personas que viven en las vecindades de, uh, de vivienda asequible. Hemos uh, adaptado nuestras prácticas para Trabajar en uh, la vivienda asequible, la vivienda pública. Gracias a todos de ustedes tanto por compartir esto y Nicole, todavía tenemos tiempo para preguntas. Yo sé que tenemos varias en el chat. Entonces Jeff, ahora estamos en el tiempo de los grupos pequeños. Entonces vamos a tener los grupos pequeños y después de volver vamos a ver si todavía hay algunas preguntas a uh, que podemos contestar juntos. Bien, entonces lo bueno es que van a poder aprender más de, de BCR Oregon, de nuestros socios. Tenemos tres grupos pequeños, el primero se trata de el impacto colectivo, Jim Seymour va a dirigir ese y a compartir algunas lecciones para crear coaliciones. El segundo es a transformación de práctica y que a dirigir ese y el tercero va a ser sobre las políticas, sobre que Kim Scott y yo vamos a facilitar. Entonces Kim creo, dijo, creo que las personas eligen uno de estos tres y hay un enlace nuevo para comunicarse. Entonces, en lugar de hacer los, los salones pequeños dentro de esta reunión, el grupo número uno sobre impacto colectivo y el número dos sobre transformación de prácticas. Si usted está interesado en saber más sobre esos temas, haga clic en el enlace de, que está en el chat para salir de esta reunión y unirse a la nueva. Y van a ver facilitadores, intérpretes en cada uno de ellos. Si está interesado en la conversación sobre políticas, quédense aquí en este cuarto. Entonces hagan clic en el enlace. Si alguien necesita información para llamar por teléfono, también van a ver un link a un documento de Google y ahí traen todos los enlaces. Igual como los números de identificación de las reuniones van a tener 25 minutos y después la persona que está patrocinando o facilitando su conversación le va a dirigir a, a volver al salón principal. Bien, nomás queríamos proveer un espacio para que pudiéramos compartir. ¿Cualquier cosa que realmente impactó el resto del equipo uh, le gustaría oír eso? ¿Por qué no hacemos una pequeña, un pequeño resumen, empezando con el grupo de impacto colectivo? Jim, si quisiera compartir algo de... ¿De su grupo o alguien más que fue parte de ese grupo? Cosas que realmente le impactaron. Sí, me encantaría oír de las personas que estuvieron en nuestro grupo. Uno de los comentarios. La idea de cómo empezamos. Dado que hablé yo de tener una teoría del cambio fundada en la ciencia, como tiene VCR uh, la Oficina Nacional. Si usted sabe que están progresando en una manera fundada en la ciencia creíble, ¿cuál sería la siguiente cosa que quisiéramos hacer? ayudando a un grupo de personas, escuchar a las personas, honrar sus ideas, las personas que están experimentando la adversidad. Ese recurso es muy potente. La otra cosa que yo diría, BCR ha creado un lugar seguro de esta manera de tratar con estas preguntas juntos. No es como, si, cómodo siempre, pero es seguro. Estaba oyendo a alguien más ah, diciendo que es una ha sido una transformación personal. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Pero es bueno tener un lugar seguro donde podemos tratar con nuestras propias preguntas. Y si está fundado en la ciencia creíble, podemos decir que esto va a llegar, llevar a buenos resultados. Si alguien de mi grupo quisiera participar o comentar. ¿O oh, cree usted que yo pude representar nuestro trabajo? A mí me gustó compartir. Yo estuve en el grupo de Jim y gracias, hizo muy buen trabajo usted de compartir el impacto colectivo a los de nosotros que no sabemos mucho de eso. Pero lo que me impactó mucho a mí, el valor de traer las voces de los clientes, las personas que estamos sirviendo a la discusión. Ahí es donde... Uh, yo administro una organización sin fines de lucro y esto tenemos uh, la tendencia de, de presentarnos como disque y otras comunidades nos han dicho que yo creo que el valor más importante es de pedirle a nuestros clientes que sean parte de nuestros grupos, los, las iniciativas. Tener su voz ahí presente como parte del grupo, ese es el impacto más grande que yo creo que lo que ustedes han hecho en Oregon, esas voces tienen mucha potencia. Y para un, un grupo de sin fines de lucro, nuestra meta debe de ser de ya no tener trabajo, es decir, que las personas puedan uh, manejar sus propias, um, sus propias vidas. Eso me encanta. Si sí, Jim dio una, un resumen muy, muy bueno de nuestras nuestra conversación. Nomás quería señalar otro punto, la importancia de los beneficios concretos. ¿Cuáles son sus deseos, sus necesidades, cosas que nosotros podemos traer a la mesa? y yo sé de exper mi experiencia. Eso ha sido muy central y muy importante. ¿Hay ¿Alguien más? Gracias. Gracias, Jim, y a los demás por compartir. Caitlin, del ¿El Grupo de Transformación de Prácticas quiere participar o compartir el grupo en pleno? Yo voy a, a, hablar, a presentar la pregunta. Si nos fijamos un, a, un enfoque de indagación apreciativa y con la comunidad y hubieron algunos ejemplos muy bonitos de asociaciones que ya son muy exitosas que están pasando a, dentro de las redes. También hablamos de maneras de colaborar. Aquí en, en esta feria de ACEs Aware y Nicole Mason ella puso en el chat un evento. Que puede ser de ayuda como una manera de, de uh, trabajar con algunos de estos esfuerzos y me encantaría uh, que comentaran los demás el grupo de transformación de prácticas si hay algo que quieren compartir sí nomás enfatizar lo que está pasando en Watsonville como un modelo de colaboración uh, entre el, la conexión entre el medio ambiente y la salud. Esto es muy pervasivo y muy problemático. La realidad del cambio de clima es muy, que tenemos que priorizar. De modos de de modo que podamos lograr un equilibrio más de más armonía y a ver cómo podemos uh, expandir ese programa. Y yo me sentí muy animada por la oportunidad de reflexionar cómo muchos de nuestros esfuerzos colaborativos uh, llevan a, a, a un compromiso a la equidad. Estamos tratando Estamos empezando a unirnos más y quebrantar estas barreras que nos dividen. Tener escuelas seguras. Eso fue una validación muy bonita. Y agradecí mucho el comentario. En esta colaboración tenemos que tener un lente informado por el trauma. Gracias. Sí. Una cosa más que yo creo fue una gran idea. Yo trabajo para el condado y definitivamente hay una percepción que nosotros no somos buenos colaboradores, aunque hacemos todo lo que podamos. Sobre todo en la respuesta de salud pública a toda la comunidad. Una cosa que se mencionó en nuestro grupo de trabajar de todas las maneras que podemos alinear nuestros esfuerzos. De modo que no tengamos que crear una nueva reunión cada vez, pero que podamos asistir todas a la, todos a la misma. Bueno, Jeff, creo que le voy a dar la palabra a usted otra vez. Bien, gracias. Entonces, mu mucho de lo que se ha comentado también eh, se presentó o se habló en nuestra conversación. Hablamos, tomamos bastante tiempo realmente ah, hablando sobre la integración de la comunidad, la voz de la comunidad. No solo a tratar con ellos, pero realmente escucharles. Y quien me pregunto si usted quisiera compartir algunas reflexiones de la conversación. Que creo que para mí otra vez la necesidad de involucrar a los miembros de la comunidad en cada etapa de nuestro trabajo desde la planificación hasta la implementación. Uh, le invito a comentar a usted o quien, a cualquier otro, gracias. Creo que lo que mencionó Lía al final, cómo se estamos conectando las voces de las familias que han pasado por esas experiencias al diseño a ser agregados a la fuerza laboral y el futuro del cuidado de salud y de salud y bienestar. Y ese tipo de diseños y esos modelos deben estar incorporados en cuanto a cómo diseñamos esto. Sí compartí algunas conversaciones que he tenido con los CCOs, empezar caminos para los jóvenes y los miembros comunitarios que quieren entrar al campo de cuidado de salud, trabajar con las sociedades universitarias que tenemos y, y el sector de sin fines de lucro también nos puede apoyar en el desarrollo de la fuerza laboral. Tenemos que diseñar modelos que esto me, me ha ayudado a concretar mis pensamientos en esta sesión. Tenemos muchos comentarios excelentes en el chat que quiero mencionar de lo que dijo Lía. Pero queremos asegurar que la conversación no sea la comunidad y nosotros, Peter, sino los dos juntos. Que les peguemos por su tiempo, ¿verdad? A la gente comunitaria. Deben de ser compensados por su tiempo. El tiempo de la, la gente de la comunidad es tan valiosa como la de los profesionales. Y tenemos que reflexionar eso en nuestro trabajo, en nuestras políticas. Me pregunto que si alguien más del grupo quisiera comentar, Jess, yo más quiero comentar sobre lo que usted dijo. Básicamente al, al corazón de esto está la comunidad en acción. Muchas veces lo que nosotros empezamos a hacer en nuestro trabajo, aún en foros como este. Debemos de confiarnos en la sabiduría de la comunidad generalmente cuando dice hablamos de la el involucramiento de la comunidad puede ser simplemente darles una tarjeta de regalo y eso es lo que reportamos a, a los patrocinadores. y Debemos agregar una línea en la petición para la otorgación, es agregar fondos para pagar a los miembros comunitarios. Esto es un cambio de programas y políticas, pero demostrando que esta es la forma en que se hace el trabajo en comunidades, de modo que podemos dar ese ejemplo de crear. Cambiando los uh, desequilibrios de poder, todos tenemos la habilidad de hacer esto y todos escribimos uh, solicitudes para, para uh, subvenciones, porque si no lo cambiamos, se va a seguir perpetuando esta, este desequilibrio del poder. Realmente quería enfatizar eso porque hay tanto trabajo que se hace con los dólares de subvenciones. Tiene que haber una manera de desequilibrar o equilibrar a este desequilibrio. Gracias, Wendy. Nomás quería algo que puso Francine en el chat. Y esto trata de lo que vamos a hablar la próxima vez. Ella dice, tiene tres preguntas. ¿Quién toma las decisiones? Uh, ¿A quién le fortalece su poder? ¿Y cuál es el impacto general en la justicia social? Esto realmente... Uh, Incluir todo lo que debemos de estar considerando en nuestro, en nuestro trabajo. Wendy, no sé si usted tiene algunos otros comentarios de clausura. ¿O le puedo dar la palabra ahora a Nicole? No. Aparte de decir que realmente agradezco el tiempo que todos ustedes están pasando. Y la implementación muy... Uh, deliberada sobre cómo están interactuando con la comunidad, pero también están siendo muy intencionales sobre cómo van a conectar entre sectores. Como una manera de ayudarnos de pensar sobre o más allá de los, los individuos en en el contexto en que se están aplicando nuestros servicios y esperamos que en esta conversación de hoy realmente ha reforzado la importancia para nosotros que incluir ese contexto de la comunidad y para contribuir a la calidad a los a nutrientes que están en esa tierra del árbol y, y empieza primero con esta in, introspección si fue deliberado o no, pero al final realmente tenemos que preguntarnos si realmente estamos sirviendo a nuestra comunidad y que si les escuchamos a nuestra comunidad. Para, gracias por tener este espacio y ser intencionales en cómo podemos llegar hacia la equidad. Gracias a los uh, Wendy y Jeff y todos del equipo de Oregon. Veo de los comentarios de, or de en el chat que realmente fue muy informativo, muy valioso. Muchas ideas espléndidas que podemos seguir trabajando con ellas. Como mencionó Jeff, nuestra siguiente sesión será la tercera sesión. De el equipo de CCR va a presentar para nosotros y hemos estado trabajando hacia esta próxima sesión conectando las haces la equidad y la resiliencia. Um, mandé la inscripción para eso hoy. Entonces les animo a que se inscriban y seguir. Gracias por haber asistido a la primera sesión, ahora esta y esperamos que asistan a la tercera y es, tenemos ese conocimiento compartido y el cambio de prácticas es como podemos cambiar los sistemas. Esperamos verles a muchos de ustedes el mes que viene. Van a ver que puse un link a un enlace en el chat con una encuesta en inglés y en español. A, nos encantaría recibir sus comentarios sobre la sesión. Y otra vez vamos a compartir las grabaciones del día de hoy eh, no puede que nos tarde algunos días para uh, recopilar todo. Otra vez les agradezco a todos por estar aquí. Gracias Wendy, Jeff y Kim, Caitlin y Jim eh, por unirse también y compartir su tiempo tan valioso. Nos da mucho gusto haber visto a todos aquí. Y les deseamos buen día.